Yo, yo, yo, yo, yo, mi gente, soy yo, Rector, y bueno, seguimos aquí en Flint Country, exactamente en la última misión de estas putas misiones del camionero. Estamos ya en la última misión, y bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir exactamente? Quiero decir que los amo mucho y que, bueno, gracias por llegar a la misión número 8. Y ahí vemos el camión que aparece de la nada, supuestamente, pasó tiempo. Y bueno, la mercancía es altamente legal y bueno, debe entregarse en un depósito. Y el dinero es 10.000, pero hay un pequeño problema, que... Aquí la persecución es mortal. Y como pueden ver aparecen las cuatro estrellas. Cuatro fucking estrellas. ¿Qué vas a hacer con cuatro fucking estrellas? ¿Me por donde más te entra? No sé qué mierda hacer. Pero bueno. La persecución es mortal aquí. Aquí los como ven el primer, la primera víctima mía es el policía. Y bueno. Exactamente esta es la misión final. Del camionero, y bueno, supuestamente dicen que es la misión final, o sea, lo que se requiere para poder pasar Pero las misiones son exactamente infinitas, o sea, nunca se van a acabar Por más que ustedes hagan, nunca se van a acabar, o sea Por más que se esfuercen en hacerlas, nunca, inclusive puedes llegar al nivel 100 y nunca se te van a acabar Hasta que hasta que pierdes Entonces, ¿qué puedo decir? ¿qué puedo decir? La policía te va a perseguir, te va a querer derribar, te va a querer desganchar te, O sea, te, quiere, te quieren joder la fucking vida, y bueno te hartan, te molestan, te fastidian y no sabes qué hacer entonces yo pienso que la mejor manera es como te quieren fastidiar fastidiarlos a ellos entonces ese es un buen punto o una buena idea y bueno hay que darlo todo por exactamente esos 10k 10k de billete de dinero <risa> Entonces, es eso, voy lo más rápido posible, y lo que me fastidia son estas tanquetas SWAT, SWAT, SWAT, SWAT, SWAT, SWAT, SWAT. esta tarjeta, esta tarjeta, lo que hablo, estas tanquetas SWAT. SWAT, SWAT, SWAT, bro, SWAT, Qué diablos, un arco iris hermoso, Dios, Qué buen día para poder pasar la misión, que sexy el arco iris multicolor, me encanta, me fascina, bueno. Y bueno, las tanquetas su me fastidian ¿Por qué? Porque exactamente son las que más rápido te pueden desenganchar O sea, te la parte de atrás El contenedor te lo desenganchan y puedes, y puedes fracasar la misión Y bueno, como pueden ver He acelerado un poco el proceso Y hay algo que me llama la atención Que ya estoy cerca Y bueno, exactamente ya vi el punto Y me moví un poco rápido, adelanté un poco el video Porque sencillamente vi el punto Donde es, que es que tengo que llegar Porque a veces me perdía Y bueno, a veces me metía por la calle incorrecta o por el sentido contrario bueno, y es eso, que, que hay que tener mucho cuidado y bueno, ya la policía menos me está fastidiando y bueno, y aquí pasó lo que tenía que pasar me vine en la carretera incorrecta y ahí tuve un pequeño percance que casi me hace fracasar la misión pero no lo hice, oh Dios santo no, no y ven, ven lo que le digo, que las tanquetas SWAT son las que más rápido te pueden derivar Mira cómo anda el contenedor Dios, anda totalmente a la deriva y todo lo demás Pero ya voy a llegar, así que voy a darles en la cara, pero tengo que darme un vueltón Y bueno, aparecen las tanquetas SWAT y yo casi me Viro y bueno, y gracias a una que me <ríe> golpeó Pude mejorar y bueno, ahí ya, ya llegué, creo, creo yo que ya llegué Ey, eh, llegué, llegué, llegué, llegué, llegué, el fin, depósito de carga, bueno esta es la última misión y automáticamente es la misión número final y bueno, las misiones han sido completadas y bueno, automáticamente se va a generar un, una renta de 2000 dólares y bueno, hay que exactamente cobrarla regularmente y acercarse. No olviden suscribirse y comentar y hasta la próxima en las misiones finales extras del fucking videojuego. Bye bye.